En las últimas horas se ha determinado el tipo de casa occidental que recibirá la Fuerza Aérea de Ucrania. Según Avia.pro, Occidente ha decidido qué tipo de combatientes casas serán transferidos a Ucrania. El presidente de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriyak Ignat, confirmó la información de que Ucrania recibirá aviones de combate occidentales. Según Ignat, durante las negociaciones fue posible llegar a ciertos acuerdos y decidir el tipo de casas que recibirá la Fuerza Aérea de Ucrania en un futuro próximo, además información dice que dos países tienen la intención de reorganizar el suministro de aviones de combate para Ucrania, según Yurignat, los países occidentales han decidido proporcionar a Ucrania aviones de combate, se habla de un tipo de avión mientras que en un futuro próximo se discutirá la cuestión de cuántos casas se pueden transferir a Ucrania, en este momento se sabe que se habla de por lo menos seis aviones de combate, el orador de la Fuerza Aérea de Ucrania no nombró el tipo de casa sin embargo con toda la probabilidad se puede hablar de los casas F-16 que los Países Bajos tenían la intención de transferir previamente a Kiev o de los casas de Assault Rafale de los franceses a la Fuerza Aérea de Ucrania. Bueno la transferencia de los aviones de combate a ucrania es definitivamente para los expertos una posible eh, razón para dar una escalada por parte de el kremlin porque occidente con esto está ignorando por completo las líneas más rojas definidas por la parte rusa en lo que dicen los editores militares del diario avia.pro